Con el módulo de transmisión de corriente continua, vamos a hablar de las diferentes tecnologías HVDC que hay en el mercado. Actualmente, como vimos en el video anterior, existen dos tecnologías, la LCC y la BSC. Entonces, arranquemos con la primera, que es el HVDC convencional o tecnología LCC. La tecnología convencional HVDC tiene como característica principal que sus convertidores de potencia se basan en semiconductores tipo tiristores o mejor conocido como SCR esto permite la transmisión de altos bloques de energía bien en corriente y en tensión la desventaja de este tipo de semiconductor es que solamente tiene control de encendido por lo cual solamente se puede controlar la potencia activa en el enlace los reactivos no pueden ser controlados de esto, por esto este tipo de convertidor requiere disponer de bancos de compensadores o compensadores estáticos de reactivos SBC para suministrar la demanda de reactivos de la subestación ya lo veíamos en los componentes de la subestación convertidora en, la, en el tema pasado entonces las corrientes eléctricas solamente pueden circular en la dirección que les permiten los tiristores. Lo que implica que para cambiar el flujo de potencia de dirección es necesario cambiar la tensión del convertidor. Recuerden que un rectificador, al igual que un inversor, puede manejar tensiones positivas y negativas con corrientes positivas. Entre las ventajas de este tipo de convertidor se encuentran que manejan potencias muy altas, del orden de 6 a 7 gigavatios, con niveles de tensión de aproximadamente 800 kilovatios. Obviamente, los directores que hay en el mercado no son capaces de manejar esta corriente y esta potencia. Por tanto, deben conectarse en arreglos serie paralelo. Para garantizar que el encendido de estas componentes se realice justo en el mismo momento o instante de tiempo, es necesario que las órdenes de disparo sean del tipo óptica. Por eso es que en las estaciones convertidoras, la configuración de los puentes rectificadores e inversores se realiza con fototiristores que garantizan efectivamente que se enciendan al mismo tiempo. La otra tecnología son los BSC. Los BSC están o se caracterizan por utilizar convertidores del tipo ultrasol inverter o Convertidores basados en tecnología de transistores, específicamente de transistores aislados de compuerta o IGBTs. Que permiten tanto el control como encendido como apagado, al mismo tiempo que, me que permiten conmutación en alta frecuencia. Entonces su potencia se encuentra en el orden de un gigavatio con tensiones aproximadas de 300 kV. La capacidad de conmutar a alta frecuencia permite obtener una respuesta dinámica rápida reduciendo el, la cantidad de armónicos que introduce el puente, por lo cual el dimensionamiento del filtro es de menor tamaño, peso y costo. Recuerde que al conmutar a alta frecuencia, los armónicos que introduce el proceso de conversión son múltiplos del orden del de índice de modulación de frecuencia que generalmente es generalmente superior a 12. Esto permite procesos de filtrado mucho más eficientes y a menor costo, debido a que estamos filtrando armónicas de alta frecuencia. Adicionalmente, el control de encendido y apagado me co confiere a este dispositivo la posibilidad de controlar de manera independiente la potencia activa y reactiva del enlace manteniendo flujo bidireccional de corriente entre las dos estaciones convertidoras. No es necesario implementar dispositivos electrónicos independientes para asistir la conmutación de los semiconductores, ya que las componentes que estamos utilizando permiten control de encendido y apagado, a diferencia de los puentes LCC, que, que al utilizar tiristores, si requerimos apagado forzado, es necesario incluir circuitos de conmutación. Debido a que la conmutación de los convertidores se realiza sin la necesidad de referencia a la tensión de la red eléctrica, se pueden modular señales trifásicas como si fuera un generador, aun cuando el sistema presente fallas. Es decir, yo puedo hacer la inversión trifásica aun cuando el sistema de alterna presente fallas. Esto es importante porque permite la operación en circunstancias anómalas del sistema de potencia permitiendo el flujo de potencia y el control de potencia adicionalmente la integración con sistemas AC permite aumentar la estabilidad y la capacidad de transmisión puesto que al controlar la potencia activa y reactiva es fácilmente posible cre hacer crecer el dumping del sistema ante oscilaciones de potencia eso me permite no solo no alimentar las fallas a través del flujo de potencia reactiva, sino inclusive consumir la potencia necesaria que permita la desaceleración de las masas rotantes de los generadores ante un proceso de falla o pérdida de sistemas de transmisión, de enlaces o nodos de transmisión. ¿Qué limitaciones tienen este tipo de convertidores? El primero es que al conmutar a altas frecuencias vamos a tener altas pérdidas debido a las pérdidas de conmutación de estos dispositivos, por lo cual se requiere aumentar sus sistemas de refrigeración y disipación de calor. Probablemente la interferencia electromagnética y la compatibilidad electromagnética emi debido a las altas frecuencias de conmutación. Estos puentes tienden a interferir Sistemas de comunicaciones cercanos debido a la emisión de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Los cables utilizados en este tipo de aplicación deben tener características especiales que lo hagan menos vulnerables a fallas en la línea de transmisión. Deben ser de baja capacitancia debido a los frentes escarpados producto de las conmutaciones del puente que se pueden ver incrementados a lo largo de los cables debido a los efectos capacitivos de los mismos ¿Qué sistemas comerciales existen hoy en día? El primero es el HVDC Plus de Siemens que está basado en tecnología BSI multinivel utiliza PWM el tamaño requerido de una estación convertidora es un 20% menor que el HVDC convencional, es decir el HVDC con director, el LCC se puede operar en sistemas de potencia de muy bajo nivel de cortocircuito o con cargas pasivas, es robusto respecto a las fallas en la red AC y sirve como cortafuego para limitar la propagación de perturbaciones en el sistema. En cambio, tenemos los HVDC-Live de ABB. Están basados en tecnología IGBT con topología BSI de dos niveles utiliza modulación PWM y es capaz de controlar la potencia activa y reactiva casi de manera instantánea. Actualmente la topología llega hasta unos 1200 megavatios, más o menos 500 kilovoltios, y dado que los filtros que requiere la tecnología HVDC-LINE son de pequeño tamaño y que no requieren compensadores sincrónicos, la dimensión de las estaciones convertidoras son reducidas con respecto a las estaciones de tecnología tradicional. La ventaja de utilizar tecnología basada en IGBT, bien sea multinivel o bien sea de dos niveles, pues permite bajar el tamaño de la estación convertidora al utilizar tiristores, pero obviamente estas requieren mayor refrigeración por los niveles de pérdidas producto de la conmutación. Entonces, a lo largo de este video, vimos las dos tecnologías de transmisión en corriente continua que existen. La tradicional, o basada en tiristores y la BSI, basada en transistores tipo IGBT. Vimos los niveles de potencia, los niveles de tensión, y algunas de las ventajas con respecto a una a la otra, siendo que en la tradicional solamente permite el control de potencia activa, mientras que la BSI, Permite el control tanto de potencia activa como reactiva, pero a menor potencia. Gracias por su atención y los invito al siguiente video donde hablaremos un poquito de las características y proyectos que se desarrollan con la tecnología de transmisión en corriente continua. Gracias por su atención.